economía de la mujer cuánto se ha debatido sobre este tema en nuestro país como está ocurriendo en otros países vamos a seguir hablando en esta semana que le hemos dedicado varios temas a las diferentes problemáticas que viven las mujeres en nuestro país y más allá de nuestras fronteras anoche hablábamos acerca de la despenalización del aborto. Hoy infiero que seguiremos hablando un poquito respecto al tema y por supuesto también a eh, lo que representa ser mujer en una sociedad que social, política y económicamente está diseñada para los hombres y mejor si son hombres blancos, de clase media. Eh, así lo ha estipulado el mundo, ellos lo organizaron y los resultados son los que vemos ahora. Pero en otros temas, también tenemos que referirnos acerca de la reunión que ayer hubo entre el presidente del Estado, Luis Arce, acompañado de parte del gabinete ministerial, con eh, dirigentes, autoridades, representantes de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba y la mancomunidad de municipios del Trópico de Cochabamba, además del expresidente Evo Morales. Fue una reunión que duró más de cuatro horas, en las que se tocaron diferentes temas, dos eh, con mucho más énfasis, inversiones en salud y el tema de educación. Quedaron para una siguiente reunión, el próximo 28 de octubre, para ya analizar temas respecto a la coyuntura. ¿Cómo los medios enfocaron un poco esta reunión? Hablaban de hermetismo total, de reunión a puertas cerradas. Y la pregunta es, ¿cuándo una reunión de este nivel es a puertas abiertas? No Parece casi una eh, contradicción pretender que una reunión de alto nivel de autoridades sea a puertas abiertas. Para eso son los congresos las cumbres, los encuentros y las concentraciones, pero una reunión es eso, una reunión entre un grupo determinado. Hablaremos de eso, de hacia dónde va un poco el país en este Viernes Irreverente. Esto es Irreverentes, bienvenidas y bienvenidos. Para, para, el Cuando mueres, el mundo necesita evacuar, normalmente igual que un animal, y así sin más te vas, nada se altera cuando mueres, señores, más entrañables hacen lo posible por borrar tu recuerdo, pero qué va, un más sigues aquí y allá y todo sigue fornicando, mintiendo, explotando, utilizando las armas y los Viernes 14 de octubre, muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares a través de la señal de Avia Yala Televisión. Un fuerte saludo. ...a las diferentes latitudes de nuestro territorio nacional... ...donde llega nuestra señal, de las diferentes maneras... ...la señal de aire a través del el satélite Tupac-Katari... ...las diferentes empresas de cable... ...y por supuesto nuestra transmisión... ...a, a través de la web www.aviayala.tv.bo. Mm, los programas, esto nos han llegado varios mensajes... ...respecto a la grabación de los programas... ...los programas ya emitidos... Los podrán encontrar eh, inmediatamente al día siguiente en nuestro canal de YouTube, Aviala Televisión, y ahí podrán encontrar todos los programas eh, completos para poder revivir los mejores momentos, los mejores debates, eh, los debates por supuesto al estilo irreverentes. Hoy estoy muy bien acompañado, eh, no quiero decir que las otras noches no, pero hoy estamos con un panel. Eh, de ellas, Las Irreverentes. Vamos a empezar por este lado. Eh, Natalia Linares, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, hemos tenido bastantes noches de esta semana. Siempre es un placer. Siempre es un placer venir, Diego. O sea, buenas noches a todos los de Aviala, a las compañeras. ¿no? Esta ha sido una semana bien intensa, ¿no? Porque hemos hablado de varios temas súper potentes. Entonces, yo chocha de haber venido casi todos los días. Entonces, esperemos que siga en otra oportunidad así. Temas que de repente unos dirán, pero, pero si el país se está yendo hacia otro lado, y justamente porque necesitamos hacer un stop a la coyuntura en algún momento y hablar de temas que no se debaten, como el de anoche, no o que se debaten en esta fecha, y nada más, no, este debe ser un debate permanente, a eso apuntamos. Ingrid Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches, siempre un placer tenerte. Buenas noches Diego, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar en este programa tan irreverente, tan visto en todo el país, eh, aprovechar para saludar a todos los que nos ven por Oruro, por Cochabamba y bueno, estoy muy feliz de estar con las compañeras aquí para hablar de temas irreverentes. Bien. A nuestro estilo. Kiara San Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas, Diego. Hoy sí me siento mejor acompañada, porque si bien los apreciamos a los compañeros, siempre yo estoy un poco sola y es siempre, en mi opinión, más lindo estar entre mujeres y contigo, obviamente. Esa <risa> fue de, de, de contrabando. ay ah, contigo, y contigo. Pero, nada, la verdad me siento mejor entre mujeres. Tengo que decirlo, tengo que decirlo. Me siento muy bien acompañada hoy. Buenas noches a las compañeras, a ti y a ti a todos, todas y todes eh, quienes nos ven Bien, eh, vamos a arrancar hablando acerca de esta reunión que ocurrió ayer en Cochabamba el, el presidente Luis Arce, acompañado de parte de su gabinete y también por supuesto con autoridades eh, y dirigentes del trópico cochabambino entre ellos el eh, ex presidente Evo Morales Vicente Choque, quien es parte del directorio de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, señaló que en la reunión donde duró más de cinco horas y en la que participó el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, el expresidente Evo Morales Aema y dirigentes de esta región se tocaron temas netamente de gestión. En la reunión del 20 habíamos hablado nosotros como cinco municipios y las seis federaciones que se haga... Construcción de aulas, porque nosotros habíamos iniciado también con clases presenciales el año pasado, este año, ¿no? y hemos tenido alumnados bastantemente en los cinco municipios y hemos tenido problemas, por supuesto, en temas de infraestructuras, en temas de por supuesto en temas de profesores que no se ha podido cumplir. Choque señaló que este próximo 28 de octubre nuevamente se reunirán en la región del trópico de Cochabamba con el primer mandatario de Estado para abordar temas políticos. Eh, tenía una agenda, entendemos por supuesto a nuestro gobierno central a nivel nacional, entonces quedamos en un cuarto intermedio para el 28 de este mes de octubre para continuar lo que es temas productivos y también tema orgánico y tema político en el trópico de Cochabamba. Ayer no hemos concluido la reunión, solamente hablamos dos temas, educación, salud y por supuesto el resto teníamos que tocar la parte política, temas productivos y eso se ha quedado vigente para el 28 de este mes de octubre. Han quedado eh, después de esta reunión, reunión eh, es un proceso de reuniones que viene desde el mes de junio, recordarán ustedes un primer encuentro en Casa Grande del Pueblo, eh, este fue el segundo encuentro y quedaron en un tercer encuentro para el eh, 28 de octubre. Eh, esta reunión que se extendió en el tiempo, más de lo previsto, incluso el presidente presidente, no pudo asistir a la clausura de un encuentro internacional que se desarrollaba en Tiquipaya y porque tenía que volver a La Paz para la inauguración de la FIPAS. Entonces eh, tuvieron que entrar en un cuarto intermedio para posteriormente hablar de más temas. Eh, hoy, a través de sus redes sociales, eh, tanto el presidente Luis Arce como el expresidente Evo Morales se han referido a esta reunión. ¿Qué decía el presidente Luis Arce? A través de su cuenta de Twitter decía en reunión con la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, el hermano Evo Morales, la mancomunidad del trópico y el gobernador evaluamos los avances del encuentro realizado en junio de este año sobre el desarrollo económico y social de esta región. En las prioridades de nuestro gobierno están la salud y la educación temas que abordamos en esta reunión sin dejar de lado las potencialidades productivas del trópico que seguiremos fortaleciendo en el marco de nuestra política de industrialización con sustitución de importaciones nuestro trabajo da cuenta del compromiso que tenemos con el mandato que nos dio el pueblo boliviano el 18 de octubre del 2020 de reconstruir la patria y como gobierno del MAS IPSP no traicionaremos ese mandato junto al pueblo estamos saliendo adelante Dice hashtag. Por otro lado, el expresidente Evo Morales, que también participó de esta reunión, manifestaba eh, lo siguiente, también en, su, en la cuenta de sus redes sociales. Una reunión muy franca y productiva con nuestro hermano presidente Luis Arce, agradecidos porque escuchó nuestro pedido y confirmó que el bono Juancito Pinto se pague nuevamente en las escuelas. Estamos en cuarto intermedio para tocar temas estratégicos, políticos y productivos. Esa sería la siguiente reunión. La unidad, sinceridad y dignidad son base de reflexión y coordinación permanente del proceso de cambio. Nuestro principal interés es trabajar unidos, cada uno desde el lugar que le corresponde, por el bienestar del pueblo boliviano. Bueno, hoy yo veía las portadas de algunos medios eh, de comunicación que mencionaban la división más clara que nunca, una reunión hermética, una reunión cerrada, fue portada de, de algunos medios y en, en respuesta, diríamos, o en una clara alusión a que el escenario no era ni por si acaso el que plantean estos medios, están estas redes sociales y aparentemente la reunión se desarrolló con total normalidad con las autoridades de la Mancomunidad del Trópico. Eh, un poco la evaluación sobre este tema que muchos medios vienen insistiendo y, y, y torpedeando, diríamos, la relación entre el expresidente Evo Morales y el actual presidente Luis Arce, Kiara. Bueno, en primera instancia hay que entender por qué mediáticamente se quiere implantar la idea de que hay una división muy profunda y es porque básicamente... Eh, y en el terreno real, la derecha política del país no puede vencer democráticamente ni puede hacer otro golpe de Estado si no es que el más se cae. Es decir, no puede aspirar a lograr poder real en el país a largo plazo si no es que el más se cae. ¿no? Por eso yo siempre digo que es bastante mediocre la agenda, porque no es que se ponen a pensar en una agenda de país y decir, vamos a plantear un norte de país para que la gente vote por nosotros, para tener una militancia real que no tienen, sino... Apuntan a dividir al MAS. Entonces, ¿qué pasa ahora? Logran un golpe de Estado, sale Evo Morales, ahora tenemos elecciones, entra Luis Arce y es, eh, digamos, su gran chance de apuntar a que, bueno, no tenemos al líder histórico y presidente del MAS por primera vez, digamos, como presidente, lo tenemos solo como presidente del partido y tenemos a otro personaje, eh, como es Luis Arce, en eh, la cabeza del Ejecutivo. Se quiere apuntar esta división desde que Luis Arce entró y antes, ¿no? Antes de que Luis Arce ganara elecciones, decían, no, es que si Luis Arce gana va a ser el títere de Evo Morales, va a ser lo que quiera. De repente cambió ese discurso a decir, y, y es también paradójico, los mismos medios que apuntaban sin razón a que Luis Arce iba a ser el títere de Evo Morales, ahora apuntan a que, no, a que Luis Arce y Evo Morales están divididos y el MAS está entre luchistas y evistas y todo se va a morir y como <ríe> dice Alem, no ve que el MAS tiene tres balas aquí en el corazón y va a caer y creo que esta reunión y todo lo que pasa en el, en el, en el instrumento político que es el MAS, en el partido que es el MAS, muestra que no eh, siempre me gusta hacer la comparación por ejemplo con el MNR en su tiempo en, en el, bueno en el 52 entra el MNR y hace digamos reformas importantes incluso de tinte progresista, pero se va muy rápido a la derecha Terminamos con un MNR que es el, uno de los partidos más vendepatrias del país, que privatiza todo y que se va totalmente a la derecha. Eh, ¿Pero por qué pasa eso? Porque no hay un, no, no, es un partido tradicional que tiene una cabeza y son cuatro gatos que deciden todo. El MAS no es un partido así, el MAS no es un partido tradicional, el MAS es un instrumento político más que un partido que tiene mucha, eh, muchas organizaciones sociales grandes, las más grandes e importantes del país dentro del partido. Entonces es natural que en el partido haya debates y haya eh, debates complicados y haya debates eh, que sean muy definitivos para lo que es el norte político, pero todos esos debates se marcan dentro del proceso de cambio que lo quiere lograr el MAS. Eh, esos debates es lo, son los que la, la oposición, la derecha, medios como El Deber, Página 7, etcétera intentan, ca, intentan vestir de no división, todo se va al demonio, pero eh, para la militancia del MAS y creo que para la historia es algo positivo, porque si no existen estos debates, el MAS no sería un instrumento revolucionario. ¿no? O sea, necesitamos estos debates para, para que las bases del MAS como es un partido orgánico, como es un instrumento orgánico, vayan diciéndole a las dirigencias, no solo a Luis Arce, a los diputados, a los senadores, a los ministros, a los alcaldes, a los concejales del MAS, qué es lo que eh, las bases, el pueblo, su militancia quieren que se haga. Y eso es lo que ha pasado ahora. Eh, eh, por ejemplo, en el tiempo cuando Evo era ministro, era presidente, perdón, una vez al año se reunía con sus bases, que son las seis federaciones del trópico, para hacer evaluación de su gestión. Lo mismo, Luis Arce, al ser del más urbano, al no tener, digamos, unas bases sindicales como Hemobonares, se reúne también con... Tiene que reunirse también con sus bases para que le den esa evaluación y esas peticiones de lo que se tiene que hacer, creen que se tiene que hacer o no se tiene que hacer, porque si, si no sería una tontería que tendríamos a un Luis Arce decidiendo solo y el partido no serviría de nada y las organizaciones sociales no podían pedir, sería votar cada cinco años y que Luis Arce haga lo que quiera y obviamente no es así y esa es justamente la fortaleza del MAS y no así su debilidad. Eso. Ingrid. Eh, Diego, me, mira, yo yo tengo una visión que no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Sí hay corrientes dentro del MAS que están en contraposición de la versión original que era el movimiento socialismo conjuntamente con el expresidente Evo Morales, ¿no? Hay discusiones internas, hay yo creo que un poco de quebrajas, no sé, una, una separación de una única fuerza que era ¿no? este partido político y ahora eh, no se puede tapar eso, esas cosas que están pasando. Sin embargo, eh, lo importante es que para construir lazos de, en, en, un, en un panorama democrático es que se debe ceder ¿no? y se debe encontrar eh, unos lazos de discusión que puedan llevar económicamente al país a estar estabilizado ¿no? no estar en estado de shock como estamos ahora con la crisis, como tú lo decías al principio, estamos todos en, en estado de shock, no sabemos qué va a pasar mañana, y sin embargo, estos, esta falta de discurso, de construcción, de a, amarrar los lazos, eh, y como era un principio el MAS, pues está, ¿no? está fragmentado y eso no se puede decir que no. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Por qué está fragmentado el MAS? Porque precisamente no ha podido construir y encontrar a sus nuevos liderazgos internamente, no ha podido sustituir a sus liderazgos, no ha podido encontrar nuevos referentes para que puedan manejar eh, de forma liderizada en, en todo el tema coyuntural y político. ¿no? Sabemos que la oposición no tiene discurso, sabemos que la oposición no existe en el país, por lo tanto lo único que se puede hacer es construir un diálogo eh, entre las personas que quieren dialogar dentro del MAS, ¿no? sacarse sus trapitos sucios que han hecho, que no han hecho, pues no nos va a llevar a, a mejorar económicamente en nuestro país, sino que construyan lazos que mejoren y promuevan el desarrollo económico, la salud, la educación, que es lo que en cada programa se habla aquí, ¿no, Diego? Nota. A ver, Hay una forma en la que creo que los políticos están muy acostumbrados a accionar y a racionar, ¿no? O sea, se olvidan que Luis Arce es el presidente del país, pero que este pertenece a un instrumento político. El líder de este instrumento político es Evo Morales. El líder, Los líderes de, estos, de, de, de Evo Morales son los movimientos sociales. Y es una forma no tradicional en la que este partido funciona, que es el instrumento por último, y eso no lo están entendiendo los, los políticos de derecha, porque no están acostumbrados a accionar de esta forma. Todos los, to todos los políticos de la derecha, que además son dinosaurios, yo quiero ver un líder joven decente, un cuadro joven de la derecha decente, que, que, que tenga un discurso que tenga una propuesta de país, pero no, ¿cómo están acostumbrados a accionar los políticos de la derecha es, ah, van a elección, pierden la elección, por lo general pierden su sigla, el mejor ejemplo es Tuto Quiroga, que creo que no sé por cuántas elecciones pasa y siempre es con una sigla diferente porque no construyen bases sociales y no construyen un partido político real. Entonces, claro, de repente que haya un debate dentro de la sociedad, dentro de los movimientos sociales, dentro del partido, por último, como lo es el MAS, genera ruido y disonancia. Entonces, entonces su salida fácil para tratar de entender esto es decir, no, es que hay división, no hay división, recordemos que una de las bases del instrumento político es el pluralismo ideológico, es una de las bases en las que se fundamenta y en las que se basa, entonces es obvio que va a haber distintas formas de pensar, de accionar ante ciertas cosas y es por eso que estas reuniones son tan importantes, porque las bases tienen necesidades y los líderes tienen que responder a estas necesidades, en este caso Evo Morales como líder del instrumento y, y Luis Arce como el presidente del país, ¿no? Entonces, estas reuniones que además son sumamente orgánicas, o sea, esa es otra cosa que no entienden los partidos de derecha, lo orgánico. Están acostumbrados a sus partidos oligárquicos donde realmente no, no responden a nadie más que no sea sé, sus bolsillos, ¿no? Entonces... Es en estas reuniones donde se toma acción y donde se toma línea. Ahorita las líneas básicas, básica, ¿no? educación y salud, que son dos sectores que han sido altamente golpeados por el golpe de Estado justamente y por el COVID. ¿no? Entonces hay que empezar a ser mucho más fuerte en estos dos sectores. ¿no? Es en este sentido que eh, es tan importante este tipo de, no, no disonancias, pero sí debates, porque además es un debate que le interesa a la sociedad porque es un instrumento de movimientos sociales obviamente todo el mundo está metido yo creo que a nadie le importa si Doria Medina se está peleando con su segundo o si, si Carlos Mesa se está peleando con el que iba a ser su vicepresidente porque ellos no tienen este debate porque para ellos son fichas y es una forma de llegar al poder y de tratar de mantenerse al poder esto es súper diferente no aquí estamos entendiendo yo creo realmente se está materializando lo que es el gobernar obedeciendo al pueblo es aquí donde se está materializando en el debate, en las reuniones, en las asambleas, en los congresos entonces, si no empezamos a entender esta nueva forma de hacer política, porque es una nueva forma de hacer política desde las bases sociales, eh, obviamente el discurso fácil es, hay división, hay debate, y eso es lo sano. Es un debate sano. Entonces yo creo que va por ahí la cosa, en realidad. Ahora, respecto a la, a la división o supuesta división, no solamente del MAS, sino de Comunidad Ciudadana, de Creemos... Eh, bueno, por ejemplo, Sol Bo de Revilla desapareció Después que fue protagonista y candidato Bueno, gobernaron 20 años la ciudad de La Paz Esa fuerza política, primero con el Movimiento Sin Miedo Posteriormente solvó a través del, diríamos, el hijo de Juan del Granado La creación fue Luis Revilla eh, y Bueno, primero estuvo con Carlos Mesa en las elecciones del 2019 El 2020 se fue con Janine Áñez Y hasta ahí llegó la carrera política de Luis Revilla y su fuerza eh, política, diríamoslo así, pero ¿qué, ¿cómo se entiende estas, estos cuestionamientos que aparecen, eh, por ejemplo, en la bancada de Creemos, que llaman traidores a un grupo de, de senadores porque fueron a sesionar o porque, pro, porque se sentaron a dialogar? O la apartaron, por ejemplo, a Andrea Barrientos eh, de la presidencia, de la, jefa, de, la, perdón, de la jefatura, de bancada del Senado, porque dijo, eh, me alegra que le vaya bien, porque estoy más cerca, tengo más coincidencias con el MAS, con algunos del MAS, ¿no? En algunas cosas que con los de Creemos. Esa noche la, la fulminaron. Ahora, ¿hay una especie de, de separación o es una cuestión habitual esto de... Hacer críticas, dentro del MAS también existen críticas por parte de algunos diputados a la gestión, eh, ¿no? O a otros colegas. ¿Es normal esto en las fuerzas políticas? Eh, es que lo que pasa es que en las fuerzas políticas de derecha tenemos este esquema de, de partido, digamos, tradicional neoliberal, que le podemos decir, que es que la fuerza política en sí no se va a mover por lo que digan asambleas o por lo que digan bases militantes en sí. La fuerza política en sí se va a mover eh, por lo que manda el exterior y Estados Unidos. O sea, es decir, nunca se va a debatir en, en, en comunidad ciudadana o en, creemos, hacer más nacionalizaciones o dar mejores derechos laborales, digamos. Hay cosas que ahí nunca van a entrar. Eh, y aparte es un partido totalmente vertical, es decir, por ejemplo, hablando de comunidad ciudadana, lo que pasó con Barrientos, muchos colegas de Barrientos le apoyaban, pero finalmente el jefe Carlos Mesa dijo, se va y se va. Y solo por decir una cosa, como en algunas cosas estoy más de acuerdo con el más que con creemos. Y hay que entender que por, por algo no son partidos de largo alcance, tú mencionabas todos los tejemenejes de que este se vino con el otro y el otro con el otro, y hay que recordar también un poquito más atrás, o sea, Carlos Mesa era el vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, Tuto, cachorro de, eh, de Banzer, entonces... Son como juntuchas que se hacen y se deshacen. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen y se deshacen? Porque no es que hay un... Y bien lo decía Natalia, ¿no? Me, me parece creo que nunca mejor planteado, ¿no? Que Luis Arce es el presidente, o sea, el jefe del Estado. Luego está Evo Morales, que es como, digamos, el líder del partido. Y los líderes de Evo Morales son los movimientos sociales. ¿Cuáles son los líderes de estas personas? Ahí está el problema. Estas personas, Carlos Mesa, Doria, Tuto, no tienen líderes y están ahí por, qué sé yo, que quieren ser presidente, su egocentrismo, quieren ser la ficha de Estados Unidos. El caso es que por eso nunca se unen. El caso es que por eso no hay un, una, una unidad de partido y de repente están en el 15% eterno o 10% eterno. Porque es un, es un sistema totalmente distinto. Eh, y creo que eso, o sea, en, en esos partidos nunca vas a tener debate. En Creemos pasa esto de decirles traidores porque es un partido de inicio eh, de corte más fascista que los demás. Es decir, si tenemos a un Carlos Mesa, Carlos Mesa es como una derecha que tiene eh, como... como herramienta electoral, el, el verse siempre muy dialogador, que, que es pasivo, que es un tipo intelectual. Por eso la, la derecha, digamos, moderada, vota por él. ¿Qué pasa con Creemos? ¿Qué pasa con Camacho? Él apunta a, y lo que hablamos todos estos días, no que la derecha se va siempre hacia el extremo mientras la izquierda se queda ahí, porque como la derecha moderada, que encabeza Carlos Mesa, por ejemplo, no está teniendo... Eh, respuesta electoral llámese porque va a ser limonero por siempre, llámese porque moralmente ya no tiene como mucho respaldo después del golpe de estado después de ser vicepresidente de Goni la derecha fascista tiene de nuevo un corte mucho más moralista y por eso la moral de Camacho y lo que digamos lo que lo impulsa es decir yo no voy a claudicar, no voy a claudicar y estoy contra el más y, y tiene una lógica mucho más racista, mucho más pero mucho más eh, contestataria y por eso es lo que le reclama su militancia, lo que le reclama la gente de su partido, es que siga con esa lógica contestataria que no es para nada democrática ¿no? entonces eso luego luego es importante el, el tema del debate eh, para, para si uno quiere construir un país distinto, si estamos hablando de transformar el país se necesita ese debate porque si no hubiera debate la pregunta es ¿qué se cambiaría? o como digo, estaríamos pendiendo de lo que se le ocurra o no a Luis Arce y no, y va más allá de que Luis Arce o Evo sean unos genios o no sean, sino que tienen que conocer todas las realidades del, del panorama nacional. O sea, reunirse con la base para claro. muchos, eh, digamos los otros partidos lo pueden solucionar en un café, exacto no, en un cafecito entre esta cantidad de personas <risa> y ya o Ahí dejarse tenemos. llevar por Twitter o por lo que crean o sea, ese es, ese es el el el gran impulso del más, porque finalmente, no sé, aquí en la ciudad podemos pensar a lo mejor que lo más importante es la brecha salarial que las mujeres nos pagan menos. Pero en el campo, probablemente en el campo, en yayagua tienen un problema mucho más importante con el acceso al agua y, no sé, la diarrea, por ejemplo. Entonces no puedes tú hacer una, una, un plan nacional de desarrollo como se hace cada año para ver dónde se invierte qué, eh, si tú no no ves todo, todo lo que está pasando, ¿no? como, como se hacía antiguamente, que no había plan nacional de desarrollo, que no se quedaba cada año que se hacía, y que Estados Unidos, que no sabía nada del país, nos decía vengan y hagan esto y lo hacíamos. ¿no? <risa> bueno, este lo, la oposición, creemos, <risa> comunidad ciudadana y demás, yo creo que no, no ven la realidad y no tienen un contacto directo con la realidad, con lo que pasa. Quiero ha dicho bien claro, no, no hay un acercamiento de los políticos, tanto de la derecha como de la izquierda, con la realidad social. Y eso se nota porque no pueden construir un discurso. ¿Y cómo se construye un discurso? Viendo la realidad, las realidades de los diferentes sectores, en toda la, en toda la población nacional. Entonces, si no vemos nuestra realidad si no bajamos de nuestros curules como lo dije en algún momento para ver y juntarnos con juntas de padres de familia porque de ahí sale la demanda de ahí sale el problema juntarnos con las asociaciones comunitarias juntarnos con la federación de padres juntarnos con federaciones deportivas entonces cómo vamos a mejorar cómo vamos a construir nosotros que trabajamos dentro del parlamento o sea estas autoridades que trabajan no van a poder construir por eso esta oposición es débil, precisamente porque solo se está dedicando a estar detrás de los zapatos del más, de qué hace mal, qué hace bien, pero no se fijan que pueden trabajar más allá, estando en un espacio de poder, pueden lograr reunir gente, pueden lograr llenar estadios, escuelas, llenar y sacar la problemática, por ejemplo, en la educación en la falta de eh, insumos educativos para las escuelas fiscales, por ejemplo. Ahí tendrían que ver el, el problema y la realidad económica. de. Pero los concejales están ahí, los miembros de la alcaldía están por un lado, no hay un trabajo en equipo con los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales totalmente separados y unos están dedicando a, a él trabaja más, él trabaja menos, él está cometiendo actos de corrupción, no actos de corrupción, pero más allá de eso, ¿qué más? Tenemos el tema del litio, ¿dónde está, por ejemplo... Eh, la escuela técnica que hay en la ciudad del Alto En construcción de robótica, por ejemplo Ahí se debería de haber un, un incentivo, un apoyo Para los estudiantes que están aprendiendo robótica Y que en el Alto tenemos un brazo operativo de eh, tecnología, por ejemplo Y ahí no ven las autoridades, están ausentes ¿no? Porque se están dedicando a pelearse entre ellos en Sacarse sus trapitos sucios Creo que con una denuncia ante el Ministerio Público Si está co cometiendo actos de corrupción O denunciar en su bancada eh, de acuerdo a las normativas internas como realizan sus denuncias, pues se debería de sacar, eliminar a personas que están cometiendo actos de eh, corrupción. Y así sustituir inmediatamente, si, si, si alguien le ha denunciado a otro alguien que está cometiendo actos de corrupción, sustituirlo inmediatamente con otros operantes para que puedan trabajar y saquemos al país adelante. Pero no hay eso, ¿no? Entonces esa sería la autocrítica, falta de principios. Falta de discurso, falta de claridad. Unos cuantos de comunidad ciudadana dicen la verdad dicen y, y están hablando sobre el tema de, eh, por ejemplo, que se está utilizando los predios de la asamblea para hacer eh, actos políticos en beneficio de un partido. Denuncian y ahí se quedó, pero no hay un seguimiento. Unos cuantos realizan esas denuncias. Ese tipo de trabajo se debe hacer con las bases, con los sectores sociales que están de las zonas periféricas, que necesitan ayuda y que necesitamos esa colaboración de nuestras autoridades. Yo creo que hay que, como que recordar un poco cómo nacen estos partidos de la derecha, ¿no? O sea, <coughs> son partidos que nacen a raíz de una oportunidad electoral. Es decir, hay elecciones de aquí a un año, nos juntaremos entre nosotros, haremos un partido y que el Diego sea presidente. Así se deciden estas cosas. No, me quiero. ¿No, no quiero ser presidente, Diego. <risa> Entonces... Es así como creemos, comunidad ciudadana. Ya ni me acuerdo qué se llamaba el partido de la Añez. Pero, o sea, a, así o sea, sí. de... ¿Cómo se llamaba? Juntos. Juntos. O sea, pero así de... Son, ¿sabes? O sea, ni, ni para acordarse, ¿no ve? Entonces, aquí voy a discrepar por primera vez con la Kiara. Yeah. ¡Qué militancia! O sea, estos, <risa> estos partidos no tienen militancia. ¿Cómo arman sus planchas? Las arman con los activistas más interesantes de distintas regiones, o sea, Barrientos era una persona que ya tenía cierto tipo de trayectoria en su sector y en su y en su ciudad. ¿Quieres mi quieres ser candidata? Bueno, o sea, así así es como se construye, no se construyen con cierto tipo de militancia, recorrido con a través de escuelas de formación. Entonces, es obviamente que, claro, o sea, ella teniendo, seguramente hay muchos otros más dentro de, creemos, de comunidad ciudadana que tienen sus agendas propias, que vienen de, de, de colectivos súper diferentes y que no tienen una construcción de, de discurso ni de debate colectivo como partido, obviamente van a tener discrepancias y a la primera los van a rajar, porque están rompiendo con su disque unidad, porque no hay unidad, no hay militancia, ¿no ve? Eh? Entonces, además... Hay que ver cómo son las planchas de estos partidos. Son planchas netamente urbanas. Yo quisiera ver, de ver qu quisiera volver a ver las planchas que presentaron para las elecciones. Casi no hay presencia rural, porque no tienen llegada a esas partes rurales. Nunca me voy a olvidar que cuando eran las elecciones, eh, si no estoy mal, su eh, subnacionales para el 2015, creo, 14. O sea, tú llegabas hasta una parte de la ciudad y ahí recién veías... Eh, gobernador, no sé quién, pero hasta una parte de la ciudad. Entrabas un poquito más a la zona de Chocay ya no veías ninguna campaña de tercer sistema. No había, porque no les interesa llegar a estos sectores, ¿no ve? Entonces son partidos oportunistas, electoralistas y son partidos de la vieja usanza política, son los partidos del cheque. Así se conocían los partidos de Gregorio Pasa y de Arce, por ejemplo, que son partidos de hace 100 años, que son partidos de cheque, personalistas. Le llamaban... Los taxipartidos, ¿no? que prestan su sigla para que Exacto. otros candidaten. No importa si es del centro, de adentro, de no, arriba vale. o de abajo. Okay. Aquí hay plata, <risa> venga. Y Ahora, ya estamos mira, nos, nos hemos ido por otro lado. Eh, no hemos llegado a hablar del tema que, para el que habíamos convocado, pero parecía interesante, este era también un tema pendiente. Eh, estamos a ocho días del anunciado paro cívico indefinido en Santa Cruz. Eh, un paro que aparentemente viene ya diezmado porque, por ejemplo, la Cámara Agropecuaria del Oriente decía a las vacas hay que ordeñar, su presidente decía a las vacas hay que ordeñarlas dos veces al día. No le puedo decir se deja de producir leche. Eh, el 75% de los alimentos que se consumen en Bolivia se producen en Santa Cruz. Entonces, imagínense si van a un paro indefinido eh, y que durante no sé cuánto tiempo un día, tres, cuatro, cinco, o más, o 21, como es una, un número cabalístico para, para el cierto sector, eh, ¿qué hacemos de alimentos? No? Ahora, decía, viene, parece un paro diezmado, porque ni la CAO, ni la Federación de los Empresarios Privados, ni la Alcaldía de Santa Cruz... El editorial del, de, del periódico El Deber del anterior domingo decía si bajamos el paro ahorita, si retrocedemos, no es una pérdida, eh, no, no es una derrota, perdón, no sino pueden los resultados ser eh, irreversibles. Eh, ¿Será que se logra concretar el paro y, y hacia dónde está yendo Santa Cruz con esto? Bueno, creo que hay que entender una cosa. Primeramente, eh, ¿qué es lo que a lo que...? digamos a lo que responde y de lo que nace Camacho es de la oligarquía de Santa Cruz, de la alta gerencia de Santa Cruz del empresariado de Santa Cruz ¿no? Eh, que es el que eh, desde el inicio del gobierno del MAS ha estado como punta de lanza económica al menos de la oposición al gobierno del MAS sin embargo, ¿qué ocurre? Al empresariado le han beneficiado todas las políticas económicas del MAS, es decir, el MAS ha, ha mejorado la economía en muchas cosas y para ellos, sobre todo también, porque, por ejemplo, eh, es algo que siempre les repito aquí a los compañeros que hoy no están, por ejemplo, en los hidrocarburos, las empresas privadas eh, se han visto beneficiadas. ¿Por qué? Porque el gobierno subsidia los hidrocarburos y los transportes, que es muchísimo dinero mensual para todas las empresas, entre otras cosas. Entonces, económicamente, las mejoras económicas y el, ahora la mejora económica que está dando el gobierno del MAS post-Añez, es muy importante para el empresariado. Pero este empresariado al mismo tiempo es, eh, digamos, el financiador de, de Camacho, el financiador del Comité Cívico, de la Unión Juvenil Cruceñista y de toda esta fuerza política. Pero ahí se tiene que debatir por qué ellos quisieron hacer golpe de Estado, quisieron hacer golpe de Estado, no, lo hicieron en 2019, quisieron en 2008, 2009 hacer golpe de Estado. Porque finalmente el modelo que está planteando el MAS con el proceso de cambio es un modelo que a largo plazo a ellos les quita sus beneficios y sus privilegios, es decir, les quita el privilegio de ser un señor de corbata que haya estudiado en Harvard o en el exterior y tener más beneficios por eso. Eh, de, en el sistema judicial poder, no sé, violar los derechos de quien sea, violar los derechos de sus trabajadores, hacer lo que se les dé la gana con el país, como han hecho en los 180 años de República. Lo, lo que al final políticamente el más apunta es a que no hayan estos privilegios y que tengamos una sociedad más igualitaria. Eso no les conviene, pero eso hablando a largo plazo, si ellos mañana les dijeras, eh, vengan todos, vamos a aplaudir 10 veces y el más desaparece, lo hacen porque les beneficia. Pero hablando de la situación concreta y real, la pregunta es, estos paros, estas medidas impulsadas por Camacho y el Comité Cívico al que se debe, ¿van a ayudarles más a largo plazo o no? Porque lo he repetido varias veces, lo que Camacho está haciendo y el Comité Cívico no es porque realmente quieran un censo, es porque quieren darle un pequeño golpe al más desestabilizador para en el futuro poder hacer otro golpe de Estado, o que el más mágicamente se divida, no sé lo que esperarán, pero el caso es que quieren tomar, el, quieren tomar el poder, quieren volver a Santa Cruz, no Santa Cruz, no están hablando de, realmente de Santa Cruz, sino del empresariado cruceño, que sea el dominante en todo, que sea el dominante político y todo, pero no creo que el empresariado cruceño, y lo hemos visto, la CAO no está apoyando los distintos sectores, no apoyan porque saben que estas medidas y esta estrategia política que está tomando Camacho ahora mismo no va a ser beneficiosa para ellos, es decir, no es que con esto van a cambiar el panorama político totalmente y de aquí a cinco años o en el 2025 van a ganar elecciones o van a poder hacer otro golpe de Estado, que es a lo que también apuntan. Eh, ese, es, ese es el debate Es decir, los empresarios dicen ya Lindo Camacho, buen esfuerzo Pero no te vamos a apoyar Porque de verdad, una huevada Tu, tu plan, más o menos ese es, ese es el tema O sea, el empresariado no va a apoyar esto No porque no quiere el mismo fin que Camacho Quiere el mismo fin que Camacho Pero Camacho se está quemando políticamente Y el berrinche del censo eh, Ya no lo cree, no sé, ni un cuarto de Santa Cruz Ese es el tema Bueno, yo, yo considero que el, el paro indefinido obviamente va a generar muchas pérdidas económicas, mucho perjuicio a nivel nacional. No, o sea, eso es lo importante, eso es lo resaltante, pero la CAO, la Alcaldía y la Federación de Empresarios no es Santa Cruz. No es el millón de habitantes y, y picos que ha, ido asistencia, ha asistido al cabildo de Santa Cruz. Por lo tanto, eh, la demanda, eh, la CAO y la Alcaldía no están registrados pues, los comerciantes pequeños, minoritarios, independientes. Que, son parte de, que suman a la parte de la, de la, del colectivo informal, de la economía informal de este país. Entonces, el, las autoridades de gobierno tienen que hacer caso a las demandas y entrar en un diálogo, en un consenso. Las mesas técnicas que se han llevado a cabo sobre el censo han sido mesas donde, en unos 45 minutos, la representante del Instituto Nacional de la Estadística ha dicho la, el concepto de qué es un censo. Cuando se sabe que una reunión de ese tipo... Sabemos que estamos yendo a reunirnos con datos, con conocimiento, con tecnicismo, pues, para manejar un censo y llevar a cabo. En Ecuador, en Brasil, se está llevando a cabo censos. Hay un censo en América Latina que está llevando, si no me equivoco, en Ecuador, se está llevando a cabo un censo digital. Entonces, las condiciones creo que se puede realizar cuando hay la capacidad eh, de conocimiento y de personas preparadas que deberían de estar dentro del Instituto Nacional de Estadística, que no hay, ¿no? porque el, el, el representante y la cabeza principal del INE está todavía, creo, es una persona que está en condiciones eh, que, tiene, que no está eh, eh, sanamente mentalmente, que es algunas declaraciones que han salido. Entonces, esta es, una, esto es pues un, un, una, una discusión que se debía de solucionar ya, porque los perjudicados, vamos a ser los ciudadanos, que de a pie caminamos y que la ama de casa, y lo que se hablaba ¿no? recientemente del tema de la mujer, ...que la independencia económica... ...quienes manejan y cocinan en sus ollitas... ...son pues las amas de casa que no van a saber y hacer cómo estirar su dinero para poder llevar el alimento a su casa o el dinero que gana el esposo o conjuntamente que ganan ellas vendiendo sus rellenos, vendiendo, porque esa es la economía informal, pues van a hacer alcanzar su dinero con todos los pesos que se van a elevar y que ya se han elevado con la canasta familiar. Ahora los 100 pesos que alguna vez nos había enseñado el presidente hace que alcanza para la canasta familiar, pues no alcanza. no Entonces eh, ahorita debería de decir vamos a comprar algo con 100 pesos, no alcanza. Y la nutrición, la alimentación de los niños, ¿dónde está? Ahí están pues las autoridades de salud, los ministros de salud, las ministras o, o qué sé yo, las, todas estas autoridades están ausentes porque no hacen trabajo eh, de campo, no realizan actividades de campo. Entonces, la discusión, la crisis económica, la que nos está llevando, la falta de diálogo, la falta de tecnicismo, la falta de conocimiento de nuestras autoras es que nos está llevando a este caos económico y que posteriormente en el 2023 las consecuencias van a ser mucho más peores porque estamos viviendo espejismos. Estamos viviendo una guerra internacional, Ucrania y Rusia, entonces las consecuencias económicas que van a venir eh, pues ya se están sintiendo ¿no? en la subida de la harinita que hacemos el pancito que ya está acercando 2 de noviembre a ver cuándo sale el quintal de harina y si les alcanzará a hacer a los panaderos y no sé cuándo también ellos van a salir a bloquear para subir el precio del pan, la harina ya ha subido, entonces, eh, entonces esa realidad es que se debe conocer y las autoridades emergentemente deberían de solucionar los problemas, Ay, no solamente es Santa Cruz no solo ha habido manifestaciones de Oruro, de Potosí, han habido cabildos y demás, porque hay un descontento general de la población a la que se le debe dar una solución, pero una solución no de concepto de qué es el censo, ¿no?, como la autoridad del INE, sino debería de hablarse con temas técnicos. ¿Cuánto se está invirtiendo en el tema del censo? ¿Cuánto se ha prestado? ¿Por qué nos hemos prestado? ¿Cuánto de dinero se ha invertido? ¿Cuánto se ha tardado? O sea, nos hemos tardado en contratar a personal para actualizar el tema de la cartografía del país. Nos hemos tardado un tiempo de casi como ocho meses en contratar personas Ocho, ocho meses solo para contratar personas que van a ser capacitadas para que vayan a actualizar la cartografía. O sea, hay, hay un, un, un no sé qué está pasando con las autoridades. O les falta lectura, les falta conocimiento, les falta formación. O sea, hay formación política, hay, hay lucha en las calles, hay. Pero formación profesional, técnica, creo que sí falta, ¿no? En las autoridades y eso se encuentra, lo vemos en, en todos los paros y descontentos de la sociedad. No. A ver, yéndome a lo técnico. Lo técnico dice, no es viable hacer un censo el 2023. Eso es lo técnico, no hay más. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que discutir cómo vamos a llevar el censo hacia el 2024. ¿No quieren ir a las reuniones técnicas? No sé quiénes son los que no están yendo, porque el gobierno, el INEA, han tratado de instalar más de una vez mesas técnicas y no están yendo los que están renegando por el censo. Eso es lo técnico, no hay más. ¿Quieres profesionales que vayan a, que, que realicen un trabajo óptimo? Se cuesta conseguir profesionales, tienes que elaborar un perfil, tienes que elaborar TDRs, tienes que generar pues toda una maquinaria que pueda responder a esto y no es pues así como que, ¿cómo es? ¿Quieres ir a censar? O sea, <risa> no, no pasa por ahí en realidad, o sea, lo técnico tarda, entonces eso es lo que dice, no es viable. ¿Qué sucede con el paro cívico? O sea, ¿Qué está generando la subida de precios en algunos alimentos? Es la especulación. Porque si tú te vas a un paro, obviamente van a faltar alimentos, obviamente se genera especulación y se, se, se genera subida de precios. No hay más. Economía 101. Entonces, eso es lo complicado. Entonces, ¿quién sustenta estos paros? Y si la quiera lo ha dicho sumamente claro. La CAINCO, los empresarios. Porque si tú no tienes a la gente que... Que va a sostener este paro, pues se va a caer, como ya se, ca ya se ha caído el último paro que han intentado hacer, que ha sido triste, la verdad ha sido bien triste. Estamos viendo que Camacho se ha vuelto un fusible, ¿cuál es la figura que hay que empezar a revisar? Y ya más allá de porque, que pueda llevar adelante un paro, no es Rómulo Calvo, se han dado cuenta que Camacho es un tipo que no tiene mucha idea qué es lo que está haciendo y se está empezando a lanzar a otra figura, ¿no? Y quizás esto para cortar y terminar rapidito, ¿no? Eh, los comerciantes, la gente que vive al día, la gente que vive al pie, no le conviene un paro porque día que no trabajan es día perdido. Y eso lo saben muy bien. Y ese es el grueso de Santa Cruz, que seguramente no va a parar. Eso. Gracias, Nata. Gracias, Ingrid. Gracias, Kiara. Gracias a ustedes. Mil disculpas. No... Pudimos hablar del otro tema que estaba en la agenda, lo vamos a hacer la siguiente semana y no solo una noche, sino las veces que sean necesarias. Pero era importante hablar acerca de estos otros temas que marcaron la agenda de la coyuntura política. Al final de cuentas, diferencias, por supuesto, diferencias hay entre personas, diferencias al interior de un... ...de un partido político o de un instrumento político son más que obvias... ...pero no son difere, diferencias que unos vayan por la izquierda y otros por la derecha... ...unos por arriba y otros por abajo... ...sino de diferencias en cómo llegar al plan que se tiene... ...o por lo menos ese es el ideal... ...los debates internos tienen que existir para poder profundizar... ...en este caso del, del movimiento al socialismo... ...la revolución democrática y cultural que arrancó en enero del 2006 y que, gracias al voto del pueblo boliviano, eh, persiste ahora, tras la recuperación de la democracia, el 18 de octubre del 2020, que la siguiente semana estaremos recordando. Vaya mes que es octubre. El lunes estaremos hablando acerca de la guerra del gas. Eh, 19 años han transcurrido ya sin justicia, con las víctimas aún y los familiares de las víctimas exigiendo eso justicia y la siguiente semana tendremos eh, la carta llena para hablar acerca de los procesos políticos que se han vivido en los últimos años si no sabremos lo que es octubre para nosotros que tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos el lunes si todo va bien a las 10 de la noche Chau. Falla. Si trabajas menos de ocho horas sistema falla. mientras no asistas a la iglesia estás viendo había ya la televisión un continente de culturas